Estamos de nuevo. Soy Raúl de iPhone Digital y vamos a ver cómo podemos poner stickers en los mensajes con iOS 10. Podemos usar algunos clásicos como este de Mac y hacer esto. Comenzamos. Voy a enseñarte cómo podemos enviar stickers en los mensajes de la aplicación nativa que viene en iOS 10. Vale, cuando nos ya con la aplicación de mensajes, ves aquí que hay un icono que parece como el de la app store, lo elegimos y aquí podemos elegir diferentes tipos de eh, packs. En este caso en concreto yo me he bajado el Classic Mac, para que veas, podemos enviar estos stickers, ¿de acuerdo? Y ya he usado uno que pone aquí va el de ok, ¿vale? Te voy a explicar cómo se pega un sticker y cómo se envía el mensaje y si sigues hasta el final del vídeo te explico cómo bajar, descargar e instalar más packs con nuevos stickers mucho más bonitos que vienen de Apple oficial, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a escribir un mensaje por ejemplo, vamos a poner Apple a ver aquí y le damos a enviar y si por ejemplo queremos poner algo más en el mensaje o cuando alguien nos responda Añadirle un sticker, por ejemplo el de bomba, ¿ves? Le damos aquí, elegimos este que es el Mac Classic y vamos a coger la bomba. Mantenemos apretado y lo arrastramos. A veces no funciona del todo, pero yo lo pongo un día cerca o arriba, ¿ves? A mí no me ha funcionado, a ver. Vamos a ponerlo un poquito más alto, ¿de acuerdo? Aquí, ¿ves? Y aparece ahí. Cuesta un poquito hasta que le coges el punto y que sepa dónde puedes dejarlo. Eh, vamos a probar otra vez Delante del todo, creo que antes también me ha funcionado Vamos a ver ¿Ves? Ahí también puedes hacerlo Vale, si sigues viendo el vídeo te voy a explicar ahora mismo Cómo puedes descargarte más packs de stickers De la parte oficial Bien, para poder descargar nuevos packs de stickers Por ejemplo, el de sonrisas o más adelante puede ser que haya alguno de Disney o de algunos cómics, tenemos que ir a la App Store, ¿de acuerdo? Vamos a la App Store, le damos aquí abajo a Buscar, y ponemos Stickers. S, T, y Latina, C, K de Kilo, E, R, S. Pues si no lo veis aquí arriba, Stickers. Vemos a ver los que aparecen, hay algunos que no son oficiales. Te recomiendo que cuando estés buscándolos al lado del nombre o mejor dicho debajo del nombre del pack ponga Apple lo ves aquí bueno vamos a entrar y así te voy a decir cómo puedes ver todos los que tiene Apple, los oficiales entramos dentro del, de la aplicación y abajo del todo pone apps del desarrollador entramos en apps del desarrollador y nos pondrán todas las aplicaciones oficiales de Apple en concreto la de la clásica de Mac está aquí a mitad, ¿de acuerdo? Lo ves aquí. Y ya te aconsejo que te vas a final del todo porque está el resto de packs. De momento está el de manos, el de las sonrisas y el de corazones. Si te ha gustado el consejo, deja un like en el vídeo o suscríbete al canal para recibir más consejos de iOS 10 iPhone y Apple como estos. ¡Hasta la próxima!